Hermano, yo les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula Fuerza de Atracción. Y para ello hemos encontrado en Juan 12, 32, eh, la porción de hoy que dice, Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos, obreros, cobren ánimo. Ustedes temen no poder atraer a una congregación. E intenten la predicación de un salvador crucificado resucitado y ascendido, pues esta es la mayor fuerza de atracción que haya sido jamás manifestada entre los hombres. ¿Qué nos trajo a Cristo sino Cristo? ¿Qué nos atrae a él ahora sino su propia bendita persona? Si ustedes han sido atraídos a la religión por cualquier otra cosa, pronto serán atraídos lejos de ella, pero Jesús los ha retenido y los retendrá y los retendrá hasta el fin. ¿Por qué entonces dudar de su poder de atraer a otros? Vayan con el nombre de Jesús aquellos que han sido tercos hasta este momento y vean si no los atrae. Ningún tipo de hombre está más allá de este poder de atracción. Viejos y jóvenes, ricos y pobres, ignorantes y letrados, depravados o afectuosos. Todos los hombres habrán de sentir la fuerza de atracción. Jesús es el único imán. No pensemos en ningún otro. La música no atraerá a Jesús, ni tampoco la elocuencia, la lógica, las ceremonias o el ruido. El propio Jesús ha de atraer a los hombres a sí mismo, y Jesús es el indicado para la obra en cada caso. No permitan ser tentados por, esa, por la charlatanería del día, mas como obreros del Señor trabajen a su manera, y atraigan con las propias cuerdas del Señor. Atraigan hacia Cristo, y atraigan hacia Cristo, pues entonces Cristo atraerá por medio de ustedes. Dios les bendiga.